Bueno, aquí tenemos un corsetilla, ¿vale? En este caso, además, sin vasculación, manteniendo la posición en esta estación de 90 grados, ¿vale? Mantener también una aducción recta, no tiene aducción de cadera, en este caso, solamente mantener alineadas con el taco con las rodillas con la cadera. Eh, la función del corsetilla también, aparte de eso, es en el posicionamiento, tener el control de tronco estabilizado, pacientes que no tienen estabilidad, ya sean pequeñitos o más adultos, como en este caso, una niña de unos 10 añitos. Liberar la presión en la silla que no llega a tener contacto. En este caso, también por la espalda no tiene soporte cefálico, llega un poquito más abajo, abajo del occipital. Tiene también un arnés de 4 puntos para mantener los hombritos y la pelvis en su posición. ¿Vale? queremos también, le ponemos una base de estabilidad para poder posicionarlo tanto en cualquier sitio de la casa, ¿vale? Con la cintita para por debajo de la silla como en la espalda. Silla manual. También activa, pacientes por ejemplo con silla de PCI en todo caso que no tengan, ¿vale? y lo fijamos con las la cinchas tanto en la parte de la espalda como en la base. ¿Vale? Y esta es la función del polsesillo: de polses de tronco para no estar tumbado en la cama, de silla, fuera de silla de PCI o si no lleva o no, o tiene una silla por ejemplo en este caso activa, manual, que pueda tener mayor control, estabilidad y propulsión en la, en la, en la, en la cuerda.